Sinónimo de alegría, ¿no? Duda, Ir a verlos a ellos es bailar, cantar, divertirse, pasarla muy bien. Una vez más en la provincia de Mendoza se presentan los Caligari, festejando sus 25 años de carrera con este show que es 25. <risa> claro que sí. Raúl Sencillez está con nosotros del otro lado para charlar un poquito sobre este espectáculo. Raúl, bienvenido. Hola, Raúl. ¿Cómo un gusto. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Justo el gusto es mío. Estaba ahí sí. rompiendo el chanchito para ver si me alcanzaba para gastar ah, el edificio. Sí, hacemos el, una vaquita entre, entre, entre todos y lo compramos. Total, tiene varias habitaciones, así que... <risa> sí, y varios baños también. Claro. No habría drama. Igual... Nos podemos instalar nosotros, igualmente, todos los caligaris. Igualmente, el que compre ese departamento no, no le hace falta baño, porque no tiene necesidades la persona que... ¿Eh? ahí claro, real. <risa> Fue, bueno. fue rápido, fue, fue rápido. Bueno. Raúl, un placer poder tenerte acá con nosotros en Mejor de Mañana y muy bonito saber que los Caligaris una vez más vienen a la provincia de Mendoza pero en el marco de un festejo muy importante que son los 25 años de carrera. Vos sabés que estamos felices, emocionados, empezamos a festejar en agosto que en agosto fue el mes aniversario, se cumplieron 25 años, la primera vez que subimos a un escenario Allá lejos y hace tiempo, el 24 de agosto de 1997. Wow. wow. Fue la primera vez. Yo tenía el pelo largo hasta la cintura. Mírame ahora cómo estoy. Y eras un pibe, Raúl. Papas, ¿Qué, ¿Qué edad tenías en ese momento, hace 25 años atrás? 15 años. 15 ¡Ay, años. con 15 años ya te estabas subiendo escenarios con la música! Sí, ¡Qué impresionante! ¡Qué lindo! Bueno, yo, yo soy el promedio, pero habían en Caligari más jóvenes. ¿Ah, más chiquitos? 13, Tenían 14? que ir con autorización de los claro. padres firmada para subir... Vos te reís, pero cuando grabamos el primer, eh, eh, cuando firmamos el primer contrato discográfico que fue en el año 2002 con BMG, la mayoría de la banda éramos menores de edad, entonces nuestros padres nos tuvieron A que emancipar, claro. tuvimos que ir un abogado, un escribano para, como para wow. que ya seamos mayores y poder firmar, y bueno, firmamos el primer contrato y ahí empezó la carrera profesional, por llamarlo de alguna manera, en el 2002 que salió nuestro primer disco, que tuvo el éxito de nombres de San Vicente Terrestre el negro y de ahí no paramos. <ríe> exactamente que cumplió 20 años ese disco ahora el, el 18 de septiembre pasado y, y bueno ahora estamos celebrando los 25 años de la banda que nos lleva por Mendoza que hace como un montón de tiempo que no andamos por allá bueno la pandemia nos pegó fuerte a todos y a todas y, y bueno, regresar a Mendoza, que es una provincia que queremos mucho, siempre lo decimos, es de nuestras favoritas en la Argentina. Así que estamos emocionados, ansiosos, llevando este espectáculo que ya recorrió un montón de países, no solamente Argentina, sino hace muy poquitos días llegamos de México, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España... Y bueno, ahora le toca el turno a Mendoza y después a, a Chile. Y bueno, después feliz Navidad y un propio año nuevo. ¿no? Porque tuvimos Vamos un mucho. año hermoso. Me encanta. Chicos, 25 años, como decías, Raúl. Si tenés que mirar hacia atrás, desde el 97, ¿cómo ha sido ese proceso de crecimiento, esa evolución desde ese adolescente de 15 años hasta el día de hoy? Han durado más que artístico. muchos matrimonios. Mucho más que muchas parejas, obvio. <risa> o sea, es que mucha gente se sorprende porque encima no es que somos un trío. Somos no, como obvio. 25 somos personas que vamos de acá para allá, claro. somos muchos. Pero creo que el ingrediente secreto que nos mantiene unidos hasta el día de hoy es que somos amigos anteriores a la banda. Mm. Cuando armamos el grupo fue como una excusa. Nosotros nos juntábamos en el barrio, íbamos a la escuela, hacíamos las mismas actividades. Uno se anotaba en inglés, terminábamos yendo todos a estudiar inglés. Que en realidad, pocos siguieron. Al día de hoy vamos a tocar a Estados Unidos y tenemos que ir a comer cuando van esos que, que se recibieron en inglés. Claro. los de... Bueno... Nos juntábamos a jugar la pelota en el barrio, en la sí. puerta de la casa, en la calle, y nos dábamos cuenta que éramos muy malos para eso. Para el deporte éramos malos. Para la pelota nada. No y ahí no armamos. Otra no, no, no, no. No le dimos pelota. Y, y bueno, nos dedicamos a la música y arrancamos con, con la banda, pero como un hobby, como un divertimento. No, no teníamos la intención de grabar discos, de, de vivir de la música. Poco a poco eso se fue transformando en, de, en algo un poquito más serio. Y así como te digo, nos subimos en este tren y, y gracias a Dios hasta el día de hoy sigue, sigue funcionando, sigue viajando. Y cada vez vamos a lugares más distintos. El año que viene creo que vamos a China por primera vez wow. a tocar. ¿Posta? Así que, sí. ¿Qué? Sí. Una locura. Así que no, no, no. estamos... Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Estamos... Qué lindo. Siempre, siempre cada pequeño paso que vamos dando es, es... bueno. Ya sea como grupo o en lo individual también sí. celebramos todo. Porque ha pasado ya ¿sí, una vida. Cuando empezamos éramos todos claro. solteros, ahora todos tenemos hijos. Claro. Por ahí nos acompaña nuestro hijo, nuestra okay. familia. Cuando viajamos lejos, no. Pero bueno, disfrutamos muchísimo de... De, de, de esta familia que ya somos los Caligaris, no somos más con que amigos, supuesto. ya somos hermanos. Y Raúl, duda. ¿cómo lograron conformar esa identidad que es los Caligaris? Porque uno piensa en ustedes y piensa automáticamente en alegría, en música para escuchar, salada, eh, acompañando buenos momentos, sí, ¿no? Como es un asado, como es eh, una fiesta, una juntada con amigos. ¿Desde el primer momento se propusieron ser una banda que transmita eso? ¿O cómo fueron, eh, Armando, esa identidad de lo que ustedes querían eh, comunicar? Vos sabés que como buenos amigos del barrio que seguimos siendo, siempre la alegría fue lo más importante. Y bueno, a la hora de hacer música creo que cada uno desde su instrumento empezó a aportarle y como éramos una banda numerosa y teníamos percusiones y vientos y encima somos de Córdoba, uh -huh. que es la capital del cuarteto. Claro. Es como que siempre el humor, la alegría, el chiste, el apodo, el sobrenombre, ¿viste? Siempre estuvo como muy a flor de piel. Y a la hora de hacer música es como que no escapó a todo eso. Entonces, eh, por ejemplo, el tema de este cara de pipa, que te digo, es como muy cordobés, ¿no? En un baile en San Vicente, San Vicente es un barrio claro. muy popular acá en Córdoba. Para, ¿existe de... el cara de pipa? O sea, ustedes lo o sea, conocen, el cara de pipa es real. Por, por supuesto, Ay, el Dios. cara de pipa y es, y es uno de los canigales, <risa> ah. <risa> O sea, está en hechos reales. 25 años de nuestra carrera, mantuvimos el secreto, lo vamos a seguir manteniendo. Pobre cara de pipa, le falló la gravedad, lo no querés. Y bueno, pero ¿a quién la ha pasado alguna vez? Yo creo que eso tienen un poco las canciones de los Cali. Siempre tratamos de contar historias que nos pasan a nosotros o que le pasa a un amigo nuestro. Son canciones donde hagamos un asado, tomemos fernet. No tienen tanta metáfora, ¿no? Pero bueno, son canciones que, que van directo a... A una vivencia, a un momento, Olvidate. a un sentimiento. Y bien, y a bueno, estamos. Son canciones sentirán. que sabemos todos, que tenemos muy enraizadas sus canciones. Todos las sabemos, las bailamos, son como una inyección o. de energía, ¿viste? Incluso las ponen una fiesta, en algo y todos saltamos. Se han convertido en cantos de cancha ¿También? y así, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte estamos viviendo un hermoso presente, haciendo un repaso con este show que tiene que ver un poco con estos 25 años de banda, con canciones de los primeros discos, canciones. De, de un disco que estamos próximos a sacar a mediados de diciembre, Si Dios quiere y Los Santos Pechan, con canciones nuevas que ya hemos dado algunos adelantos. Y bueno, siempre trabajando, la verdad que por suerte eh, viajando mucho, haciendo lo que nos gusta y bueno, cada vez siendo más amigos y disfrutando más de, de lo que la música nos regala. Qué lindo, Raúl. Bueno, 20Circo, el nombre ya lo dice de que esto va a ser una fiesta y que se viene con todo. ¿Con qué se van a encontrar las personas que los acompañen este fin de semana en el Arena Maipú celebrando estos 25 años de carrera? Fundamentalmente con una banda de amigos que, que está celebrando 25 años de música, de alegría, de hermosos momentos, y bueno, que queremos compartir con toda la gente de Mendoza, que siempre nos hace el aguante. La verdad, que Mendoza, como te dije al comienzo de la nota, les dije, es una de nuestras provincias favoritas. ¿Y por qué? Así que aguanta. ¿Cómo es el público? Porque ¿Cómo nos sí, reciben? Tenemos muchos amigos, tenemos muchos amigos allá, mucha gente querida, que hace tiempo que no vemos, por eso también vamos entusiasmados y ilusionados para, para juntarnos con ellos. Y bueno, el que fue un show de los Caligari sabe de lo que estamos hablando, el que no fue es un buen motivo. Para Pobre. venir a cruzarse con esta banda de amigos y, y venir a experimentar lo que se vive, que es un show para toda la familia, uh -huh. que no solamente hacemos música, sino también canciones para mirar, hacemos rutinas circenses, malabares, acrobacias, todo eso que tiene que ver con el circo, que es bueno, de donde nosotros venimos. Mirá, aprovecho, mirá, ven ahí que tengo ahí. Un anillo. Un anillo es. Muy bien, cuéntanos hasta tres: uno, dos, dos tres. tres. ¡Ah! ¡Magia! Impresionante. Impresionante. Oh. Qué talento. A ver. Apare no. Aparece. Único. Bueno, la gente que vaya, que se quede tranquila que yo magia no voy a hacer. Pero bueno, tenemos un montón de historias y un montón de situaciones que es un show que venimos presentando por distintos lugares de Latinoamérica y del mundo y que bueno, son casi tres horas que estamos tocando arriba del escenario donde se van a Mucho. divertir, donde van a cantar, donde van a bailar y por sobre todo las cosas de emocionarse junto a nosotros porque para nosotros festejar 25 años de banda no es poca cosa, se no, dice fácil, fíjate. pero han pasado un montón de situaciones donde bueno, el show un poco cuenta la historia de los Caligaris en primera persona y no solamente nos van a ver como estamos ahora sino como cuando empezamos. Hay una retrospectiva, pero también festejamos el presente y también miramos a futuro con las canciones nueva que hace muy poquitos días salió Barriletes. Uh -huh. Y ahí vi que pusieron el video. Sí, sí. Una sí. canción que la... Ahí está, mirá. Ay, Raúl, ¿estás o se sí cortó? Ay, me parece que lo perdimos. No, está, está. ¿Está? ¿Nos escuchás? Sí, sí, sí Ah, sí, ahí estoy. está, ahí está, perdón, pensamos que, que se había cortado ahí el audio Sí, claro, Barrilete es el nuevo tema, por supuesto Bueno, eh, Raúl, la invitación está hecha, te agradecemos un montón por este espacio Por charlar un ratito con nosotros Para todos los interesados en no perderse este gran show de Los Caligares en Mendoza Tuentrada.com, por allí pueden acceder para conseguir sus tickets Que ya quedan muy poquitos, así que vayan corriendo Raúl, beso enorme a vos, a toda la banda, gracias y que sea con todos los gracias, éxitos Gracias Raúl, todo lo mejor Gracias, gracias a ustedes, un beso gigante, lo espero. ¿eh? Obvio, Ahí vamos subiendo, a estar. ¿no? Vamos a estar saltando. Tienen que subir a cantar con nosotros un tema. ¿eh? ¿Listo? Ah, bueno. Sí, Te estamos. tomo la palabra. Estamos. No nos desafíes. Cuando quieras. Estamos. Le damos por privado qué, qué canción y, y nos subimos. Solidate Perfecto. <risa> la que ustedes elijan. Me encantó. Listo. Raúl, beso enorme. Gracias Raúl, un placer. Chau chau. Muchas gracias.